Ha sido días de mucho trabajo, ¿verdad? Nos contabas que bueno, vos hiciste la distribución, planeaste esto que estamos viendo hoy, mucho apoyo y, y ¿cómo te sentís de verlo ahora concretado, no? Bueno, pues estoy realmente abrumada de felicidad y a la vez es un poco extraño, da una cierta tristeza como ya presentar una película es un poquito como abandonársela al público este, y se siente bien, es, es muy liberador eh, y estoy contenta de ver que llegó tanta gente. culmina el viaje en el lugar en el que empezó, entonces es, es como muy extraño y es aquí donde todo cobra sentido, siento yo, como todo este viaje, todo lo que ha sido presentarla a públicos diversos, Hoy es el momento en que sabemos si tiene sentido haber hecho la peli o no, es como, es extraño, es lindo. Muchas felicidades. Gracias. Y qué emoción, la verdad nos emocionamos con vos. ¿Querés invitar a la gente para que venga a ver la peli? Sí, los invito a que vengan. A partir de mañana es el estreno comercial en salas, vamos a estar en el Magali, a Cinema, Cinemark, Cinépolis, montón de cines. Este, les los invito a que apoyen al cine nacional. Vayan al cine porque si no la peli la van a sacar de cartelera y bueno, es difícil competir con Hollywood. Es, hay que apoyar el cine nacional. Eso es todo lo que quiero decir. ¿Vale? Genial, genial. Gracias, Vale. Gracias. Y ves más en la noche de taras... Tengo sueños eléctricos. Menos que mi padre, cuando no pueda arreglar algo, lo revienta al piso. Hacen falta a veces varias vidas para entenderlo